Una interesante entrevista, Estamos, estaremos en unos segundos conversando con Ridalmi Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados acá en la provincia, es Ridalmi. Sí. Muy bien, qué bueno tenerte por acá para tener algunas eh, observaciones, punto de vista sobre estos temas tan candentes que vivimos ...en la República Dominicana y que amanecimos con el tema de la justicia... ...y los allanamientos realizados en la madrugada, en la noche de ayer... ...alrededor de 39 allanamientos se dieron en nuestro país, señores... ...entre ellos encabezado o el más sonado, el ex procurador de la República Dominicana... ...buenos días, Ridalme. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación... ...para mí es un placer venir siempre a este programa tan visto en, en la provincia... Buen día, mi colega Yan Yan. Un placer compartir contigo siempre aquí. Gracias. Ridalme, tu valoración o la valoración del colegio eh, aquí en San Francisco de Macorís de abogados con relación al, al proceder, la manera de proceder que se está llevando a cabo a través de la Procuraduría General de la República. Sí, la valoración sería eh, una valoración personal, no institucional del colegio de abogados porque el colegio como tal no puede emitir opiniones y máximo si es una institución formada por un equipo, una directiva. Pero nosotros como abogados, sí tenemos nuestra posición, porque sabemos del derecho. Fíjate, lo primero es, para que la persona no se confunda, que el Procurador General de la República eh, es un, una figura de suma importancia. Es decir, el trato que se le debe dar a un procurador o ex procurador... no es el mismo de todos los ciudadanos por la investidura que los revestía el momento de ser procurador general de la República el hecho de esa persona querer salir del país con todo el derecho que le atribuye la Constitución eh, y por una llamada limitarse el derecho al libre tránsito es una cosa que las personas quizás porque esa, esa, ese sujeto tiene una reputación no muy, muy buena que digamos por los asuntos que realizó en su gestión, pero en el territorio dominicano, en el derecho dominicano, debe de haber un debido proceso. Vemos que hoy eh, le corresponde a ese procurador, pero mañana puede suceder a cualquier persona, a mí me puede suceder, o a mi familia, y yo quisiera que se respete el debido proceso conforme al Estado del Derecho donde estamos en nuestro país, y es lo que la ciudadanía debe entender. No vean la persona de jean Rodríguez, sino vean que estamos en un país, un Estado de Derecho, donde debe respetársele al que limpia el zapato y al Presidente de la República. Esa, de, desde ambas puntas, todas las personas deben de garantizarle el respeto al debido proceso. Derecho inherente de la persona humana, es un derecho fundamental el libre tránsito y a esa persona se le violó ese libre tránsito porque solamente los jueces, el poder jurisdiccional del Estado puede limitar cualquier derecho a una persona. Desde el punto de vista jurídico, eso es improcedente, eso es algo atroz. Y desde el punto de vista del morbo, vamos a decir que así como él cometió una imprudencia en el ejercicio de sus funciones, eh, tiene, ha probado su propio chocolate. Pero no constituye eso, porque entonces, eh, a propósito de esa frase suya de probar su propio chocolate, eh, eso me remonta entonces a la venganza privada, donde cuando a mí me hacían algo, yo actuaba de la misma manera o peor. Y entonces creo que ya es una etapa ya superada, eh, partiendo de que vivimos en un Estado de Derecho. Sí, eh, desde el punto de vista jurídico sí, pero recuerda que estamos en un tiempo donde lo que le gusta a la ciudadanía es que lo pongan a, a, a pensar, a un, un, un, una especie de circo, es lo que se está viviendo en nuestro país. Nosotros lo decimos responsablemente. No esa situación, sino muchas situaciones. Al ciudadano le gusta eh, eh, que lo embullen. Dalmín, más allá de que se le embulle, de que la caverna, de que la mitología griega y todo lo demás. Eh, no, no, la mitología griega no. Eh, Era prim, primitiva. No, pero soy yo que yo no estoy diciendo, soy yo que estoy no, refiriendo. Estamos hablando de la venganza pero privada. Déjame, déjame. Entonces, déjame. De la venganza déjame, privada hablemos de la edad primitiva, no de la mitología hacer, déjame, griega, no tiene nada que ver. Porque lo estoy haciendo con sarcasmo, no, Déjame. déjame. Estoy no me corrija no. porque yo lo estoy haciendo de manera intencional, no, pero, eh, aún déjame No, así, no, no, no. permíteme permíteme hablar, Yerjan. Permíteme, no, no, no no, eh, no. permíteme hacer la pregunta permíteme eh, hacer la pregunta hazlo con Fran sí, conmigo no entonces, eh, partiendo bueno, pues no puedes, de eh, permiso Yerjan. Eh, eh, permiso Yerjan, porque, porque tú no dejas uno, un, un, permíteme un no, permíteme, yo estoy haciendo un sarcasmo y lo quiero enfocar bueno, en ese sentido permíteme no se usa eso, no pues sigue tú no, porque la verdad. O sea, tú, tú. No puedes citar mitología griega cuando estamos hablando de derecho y de una época. No del me digas, derecho, yo enfoco lo que yo quiero enfocar. Es, es, Hazlo tú. Es, sigue, eh, tú con sigue tú jurista, con la entrevista. Un, un sigue un sigue respeto, tú con entrevista. De la entrevista. Constituye una mitología griega que no se cita en ningún, en ningún Es que libro yo veo el enfoque de que yo quiero dar. O sea, estamos hablando de la venganza privada. Pues que fue Es una época del derecho. Sigue tú con la entrevista. De la edad primitiva. No podemos hablar de la mitología sigue griega. Sigue tú, pues no voy a discutir contigo. Esto lo voy a dejar Francis. Tenemos que tratar de, sigue tú de, con la entrevista. De, de conducir el programa en función del objetivo. Sí, sigue dándole clase a todos acá y sigue tú no, con la entrevista. Es que me tienes que dejar, es que me tienes que dejar. Yo estoy utilizando un sarcasmo y tú vienes y me interrumpes y quieres darle clases adelante, a todo el mundo. Adelante, Deja adelante. de dar clases. Entonces, partiendo de todos estos temas que se han venido dando, nosotros tenemos una realidad que, que hay en la República Dominicana con el tema del deseo de justicia en la, acá y de un ministerio público que no hizo lo que tenía que hacerse, es lo que entendemos muchos dominicanos. Partiendo de esto y de lo que pasó en el aeropuerto, eh, la no permitirle salir a Yanalá, que es lo que se entiende que estuvo mal y que luego la Procuraduría, para intentar tapar eh, todo esto, pues sencillamente se crea el efecto contrario del que tú más o menos hablabas. ¿Qué se entiende que está mal de todo esto, aparte de de, de, ese, de esa partecita y de que no se le permitió? ¿Está mal que la Procuraduría pues, inicie una investigación en contra del Procurador, de todas las personas que están involucradas, de su asesor y demás? En ese sentido, me gustaría escuchar tu parecer. No, no, no. Eh, eh, no está mal que la Procuraduría, como el Poder de Investigación y de Persecución del Estado, inicie investigación contra cualquier ciudadano. Inclusive, en contra de un Procurador, Presidente de la República, todo el mundo. Todo el mundo está sujeto a investigación. Y eso está bien. El país necesita y merece que cualquier funcionario, entrante o saliente, eh, eh, si en algún momento... Hizo, cometió actos ilícitos, sea perseguido y condenado. Eso está bien, eso se merece un aplauso. La situación está en que la forma, el procedimiento que utilice el Ministerio Público como ente investigador no puede ser violando la ley. ¿Por qué? Existe dentro del poder punitivo del Estado el poder jurisdiccional que le corresponde a los jueces y el poder de persecución e investigación del Ministerio Público. El Ministerio Público el ministerio público investiga eh, si entendía que Jan Alay o cualquier funcionario no podía salir del país, entonces debió, debió de solicitarle a los jueces una, un impedimento de salida, cosa que no se hizo. Que en la noche de ayer... el el procurador, el ex procurador Jan Alay, eh, sus viviendas fueron objeto de, de allanamiento, eso está bien también eso está dentro de la facultad del Ministerio Público y yo me imagino que previamente tenían orden de allanamiento de un juez Entonces, hasta ahora ese proceso está bien lo que se vio mal y lo que no se debe de, de permitir en nuestro país es que un ministerio público haga lo que le dé su gana, porque eso es lo que le da su gana, eh, eh, limitársele el, el acceso o eh, eh, el libre tránsito a una persona, independientemente del tipo de persona eso no se debe de permitir. Que se ha venido realizando de esta forma, los diferentes allanamientos que hemos visto desde el administrador de la lotería, en el caso de, de Coral, vemos cómo se, se han allanado también el, el caso Antipulpo, cómo han ido a residencias. No ha debido de ser la forma, es lo que quieres plantear en, en la mayoría de casos. No, no, no. Eh, no es la, necesario. El, no, el allanamiento es necesario cuando entiende el Ministerio Público que en ese allanamiento va a, a obtener evidencias comprometedoras del, del delito atribuido al funcionario o a la persona. Eso está bien. Pero en persona de un ex procurador, yo entiendo, y no defendiéndolo porque no es santo de mi devoción, yo entiendo que no debía de ser necesario el allanamiento a esa persona. Porque estamos hablando de un ex procurador. Ok. De usted llamarlo... Y, y no es que es un trato eh, preferencial, sino que tiene las condiciones para asistir a la justicia, eh, presentarse a la justicia, cualquier llamado a la Procuraduría, como en muchas ocasiones lo ha hecho. Que el, el, a nivel nacional, eh, el Colegio Médico, como eh, perdón, el Colegio de Abogados, estábamos hablando con el doctor hace un momentito. ¿El Colegio de Abogados eh, fijará alguna posición? como conocedores de, de esta práctica que entiendes tú de manera particular acá, pero con los conocedores y profesionales del derecho que entienden que no ha, la forma, que no ha debido de ser la forma, ¿se ha hablado a nivel nacional para eh, enrostrar, si se quiere, al Ministerio Público que no le está haciendo correcto en ese sentido? ¿Se ha hablado para dirigirse? No, no se ha hablado y no debería hablarse porque si el Colegio de Abogados como institución eh, sale en defensa de un exfuncionario, del antiguo gobierno. Sería de la forma, no, no del exfuncionario, eh, pero se podría... No sé, sería algo descabellado salir en defensa de un procurador No, pero sí, eh, siempre hemos tenido posición encontrada en contra del Ministerio Público porque en la mayoría de los casos el Ministerio Público en sus actividades ilegales dan como consecuencia la exclusión tanto de la prueba como de, de del descargo del proceso por la ineficiencia del Ministerio Público. Nosotros siempre atacamos esa forma del Ministerio Público, esa ilegalidad del Ministerio Público, porque la persona dice, oh, lo están haciendo bien. No, a ustedes lo que lo están, como le decía ahorita, ustedes lo están embullando, le están haciendo un aparataje que cuando se conozca el proceso ante un tribunal, le van a descartar el proceso y a ustedes lo van a dejar aplaudiendo. Entonces, el Ministerio Público es el encargado de hacer las cosas bien, conforme a la ley, para que sus procesos no se caigan. ¿Esto podría hacer que se caiga eh, la manera incorrecta de, del allanamiento? No. no. Como te decía ahorita, si ellos están eh, autorizados por un juez a practicar el allanamiento, el allanamiento es válido. Si no tenían orden de allanamiento, evidentemente, de que cualquier... Eh, eh, Objeto comprometedor, cualquier evidencia que podría relacionar a ese ex procurador en un ilícito penal ya es prueba La llegarla. parte que se ha criticado, algunas personas entienden que está mal es la forma sí, eh, la, escandalosa, vamos a decir. Eh, desde, el punto de es vista, estridente. desde el punto de vista nuestra era para, para tapar el, el, la, sí, el, el acto descabellado el, que sí. hicieron. Que lo hicieron de forma ridícula, ya estaban cayendo mal. Por la forma que lo hicieron, entonces dijeron, bueno, vamos a iniciar el proceso, porque si lo hubiesen, eh, hubiesen tenido un proceso abierto en contra del procurador, hace tiempo que, que lo hubiesen o llamado o arrestado, pero entonces a raíz de ese acto indelicado que hicieron e ilegal, entonces, quisieran tapar eso allanando ayer. La, la eh, tenemos la información que el Ministerio Público eh, ha realizado alrededor de 23 mil eh, investigaciones eh, que tienen que ver con el tema de la corrupción en nuestro país. Tenemos casos importantes en la justicia dominicana, tenemos funcionarios de alto nivel eh, no solo de la, de la gestión pasada, sino de la actual. Vemos que hay gente que, que está en los tribunales o que está en proceso de investigación. ¿Cuál es tu parecer de la, de un ministerio de los ministerios públicos anteriores que teníamos y del que tenemos en la actualidad, desde el punto de vista de la investigación, de los apresamientos, de buscar, si se quiere, ¿verdad?, tener resultados importantes en lo que tiene que ver con la corrupción en la República Dominicana? El Ministerio Público no saliente porque lamentablemente, oiga, lamentablemente el Ministerio Público que estaba en la anterior administración él permanece en este Ministerio Público actual y en la pasada administración dirigida por Jan Alay era totalmente infuncional. El Ministerio Público no funcionaba. Ahora bien, para que este Ministerio Público siga funcionando, evidentemente, y siempre lo hemos dicho, debe de hacer un saneamiento a esos ministerios públicos que todo el mundo sabe porque fue un, un tema muy debatido de que Jan Alay Rodríguez tiene dentro del ministerio público 34 ministerios públicos que responden a él personalmente. ¿Esto no le está causando un problema interno al ministerio? Claro que sí. Y se lo va a Uno de ellos causando. fue el que supuestamente le avisaron que iban para su sí, casa. Sí, sí. Se, se lo van a causar. El caso de la fiscal del distrito también podría... También. Y eso es poco. Van a salir muchas, muchas cosas. Porque ese Ministerio Público responde a Jan Alain Rodríguez. No tiene el Ministerio Público actual la manera, si se quiere, de alguna forma deshacerse un poquito de esos tentáculos que dejó eh, Jan Alain. Claro que sí. Todo es posible. Aunque el, el, la ley de la carrera del Ministerio Público uh -huh. prohíbe eh, eh, la desvinculación del Ministerio Público por asuntos políticos, pero eh, si se demuestra que ese proceso donde se eligieron esos 34 Ministerios Públicos estaba amañado, estaba eh, eh, violando la ley, si sí podría declararse nulo, o también, eh, como se usaba antes, hay que remover los Ministerios Públicos, trasladarlos y ponérselo un poquito difícil para que ellos mismos sepan que ya no son requeridos, no se quieren, porque de verdad eh, hay que sanear el Ministerio Público. El Ministerio Público, como te decía, uh -huh. en la pasada administración totalmente infuncional, no hay un Ministerio Público que se haya cambiado. Lo que y pasa tú es crees que, que eh, eh, ahí mismo, Ridalmi, que el Ministerio, no sé si tiene la información o cómo maneja muy bien el tema pues se esté haciendo lo propio para de alguna forma reformar un poquito, limpiar, sanear el Ministerio Público. Al menos yo no he escuchado ninguna información que vaya encaminada a eso, a sanear el Ministerio Público. No, no, no se está haciendo. Hasta ahora eso no es, no se ha tocado. Eh, ¿No claro, lo estaría manejando Miriam con cierto tacto? No, no, no para... se está, eso no se, está, no se está manejando, no se está tocando esa parte. Eh, en la parte que tiene que ver con la defensa y, y desde, Ya tenemos la información que el señor Jan Alain Bueno, dijo que iría hoy, hoy martes a las nueve, me parece Ya debe de estar allá en el Ministerio Público A ponerse a disposición de la justicia ¿Qué puedes tú decirnos en lo que parte que tiene que ver con la defensa? Eh, no sé si él tiene sus, sus, sus abogados de manera fija O algunos que contratará para la defensa ¿Qué puedes decirnos en ese sentido? Él debe tener un, un buen jurídico, sí. una buena barra de defensa eh, de su persona. Pero eh, tendría que ver cuáles las imputaciones que se le hace a Jean Elias Rodríguez. ¿Cuál sería corrupción? ¿Pero en qué sentido? Porque, se habla de bien. la cárcel de la Victoria... Ya eh, sobrevaluación. Una sobrevaluación, pero uh -huh, que no, es, sí. no da como consecuencia nada. Que no pretenda la ciudadanía que no piense de que por uh -huh, ese simple hecho uh -huh, le van uh -huh. a la prisión preventiva. Por, por omisión eso. o por incapacidad tampoco sí, sí, sí, sí. hacerse loco como buen dominicano. Estoy diciendo, <risa> eh, eh, estamos hablando de un ex procurador y si las imputaciones no son, digamos, muy importantes, muy relevantes, eh, debió de manejarse un poquito más delicado esa, esa partecita y no allanar y prohibírsele que... eso estuvo mal, eso estuvo mal y como te digo, hay que ver cuáles son las imputaciones cuáles serían eh, eh, los hechos graves que podrían dar lugar a una medida de coerción. pero estamos hablando de que la, la, las personas deben saber una cosa las cárceles, la justicia se hizo para los pobres aquí se hizo para los pobres. ¿Por qué? Porque el código establece las garantías que debe tener un ciudadano para asistir al procedimiento. Un pobre no tiene ni bienes, ni dinero, ni nada que le garantice al juez que va a asistir al procedimiento. Pero una persona que en su declaración tenía 400 millones de pesos, todas las empresas del mundo, con un delito de corrupción de una cárcel, me imagino que va para su casa con una garantía o visita cualquier otra medida que no sea la prisión preventiva. Y ya esto a modo de, de jerga, si se quiere. ¿A qué iría Jan Alain para Miami? Ridalmi, -me. no, no, <ríe> un mensaje desde no a... <ríe> el punto de vista jurídico y a modo de orientación, si se quiere, eh, lo más llano que puedas para que la gente entienda un poquito del proceso que se lleva a cabo en estos momentos con el ex procurador de la República Dominicana. Sí, la ciudadanía debe entender. Nosotros todos necesitamos, porque así la constitución lo establece, de que se nos respete el derecho a todos. Hoy está Jean-Alain Rodríguez pasando por un procedimiento que en principio era ilegal y que si yo eh, quisiera salir del país me gustaría que se respeten mis derechos. Eso no quiere decir que estamos eh, eh, defendiendo ni a la persona ni a las acciones en el pasado de Jean-Alain Rodríguez. Eh, evidentemente de que nuestro país es un país democrático, todas las personas tiene el derecho a tener su opinión de cualquier persona pero necesitamos que se cumpla el debido proceso en nuestro país. Excelente, bueno ahí están las orientaciones y el punto de vista de manera particular, verdad, de Ridalmi Rodríguez, abogado presidente del colegio de abogados acá en la provincia muchísimas gracias Ridalmi por brindarnos eh, tus comentarios y tu parecer sobre este importante proceso eh, que, que Estamos viviendo en la República Dominicana con el tema de la justicia, muchas cosas que pensar al respecto y pues no pensamos en nuestro más remoto sueño que a tan corto plazo íbamos a estar viendo este tipo de investigaciones eh, judiciales en lo que tiene que ver con el ámbito de la corrupción en nuestro país. Muchísimas gracias, Ridal. Gracias, gracias por la invitación. Vamos nosotros a una breve pausa. Continuamos con más acá en De Mañana. No se despeguen.